¿Víspera de Halloween? ¿Víspera de Halloween? ¿Dónde pues, he tocado hoy, tío? Vamos andamos? a montarnos en el coche, que yo tengo un encargo para tu hallado. No me digas que tiene un encargo para Sí, sí, niño. que es muy pesado, que es muy pesado. Hoy que toca andar, que toca, algún sitio, ¿qué hacemos, Jorge? Vamos de compra, compadre. ¿De compra? ¿De compra tienes tú hoy? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué le digo al niño? Pero, ¿el niño qué es lo que quiere, Jorge? El niño tiene una fiesta de Halloween. Ya, tío. ¿El niño quiere que le busque una máscara buena de Halloween? No, no sé. Vamos al centro comercial. Pues vamos al centro comercial. Ya está. qué encontramos ahí. Ni andar ni nada y Ya para el niño todo. Voy a estarse un vistazo ahí. Mantra, claro. ¿Qué vas a hacer tú? Te, ¿Te quedas aquí. ¿Te quedas aquí? Sí. No me he despistado, ¿vale? La última para mañana. He hecho todo lo que hay aquí es de niño chico, tío. Tienes que ir algo más serio. Tú no sabes quién es Lordan. Lordan, ¿no? no, no sé quién es. Joder, no lo he escuchado en mi vida. No pues... lo he escuchado. en mi vida, Ni idea. Amigo. Vamos a Zurrón, que tiene un estudio allí de tatuaje y de cosas de... Bueno, él hace escultura hace máscara también para voy güey, hace de todo un poco. Así nos puede hacer, ¿no? vamos. para arriba. Tiene que estar para abrir el caldo 12. Ahora vamos para allá y, y ya está, tío. Tú no lo conoces tan cerca, al Lordo? Yo he escuchado algo de él, pero no sé, yo... Mí, yo tengo una para ahí, una, una historia que me contaron, pero no sé si es verdad, hombre. ¿Sí? Me dijeron que el abuelo había sido un hechicero que había estado por ahí, por Rumanía por aquellos sitios. Y lo, no sé si lo quemaron en la hoguera. Tío, a mí la verdad es que tú sabes que todas estas cosas me dan guindama, ¿oíste? ah pero el Carlos es hombre. No, pero yo a mí nunca me ha contado nada, pero ¿tú lo conoces? Hombre, hace mucho tiempo y a mí me ha tatuado y todo eso, ¿eh? El tío muy enrollado, hombre. Sí, claro. Bueno. Pues, ¿y qué nos vamos? ¿Vamos a verlo? Venga, vamos a echarle un vistacillo, a ver si ha venido. ya Venga. Hombre, yo Arcaldo era el cantante de los seis yo de yeah. cantante de apetos de máscara. Bueno, máscara todo. No sé eh, unos eh. artistas, Guillo, ya verás tú que de los. Bueno, yo te quitarán los niños. Sí. Yo te digo, le vas a flipar. Yo todo esto de.. de heavy y de ocultismo. A mí no me pinta bien, hombre. Que no pasa nada, hombre. ¿Qué dices? Vamos a flipar, mira, mira, mira, ahí está el letrerito. Ya verás que guapo. Ahí, ahí, ¿no lo veis, Guillo? ¿Ahí? Ah, ¿Ese de allí. Claro. ¿Y ¿Dentro de la galería? ¿Ahí dentro de la galería? Claro, tío. Mira, José, ahí está la galería. ¿Dónde está la galería? Ahí es para adentro, Guillo. El... Pero, Jorge, hay aquí una luz muy grande, tío. ¿Qué? Quillo, esto es una galería antigua y ellos cogieron un local grande y allí se encargan de hacer de todo. Tienen su estudio de tatuaje, hacen máscaras, hacen esculturas, hacen de todo, tío, ya verás, es una pasada, tío, una pasada, ya me he matado varias veces, y la verdad que todo es un espectáculo, tío, la verdad que todo... <risa> Bienvenidos, entren sin temor y disfruten del miedo eterno. <risas> ¿Eso qué es ¡Ay, que ¡Ay, no! ¡Ay, qué qué no! ¡No! Es rollo. A qué qué no! ¡Ay, qué A ¡Ay, qué no! ¡Ay, ¡No! qué este sí, es el estudio, ¿verdad? De Norda. tío, esto es normal. Y tú tienes que estar por aquí, ya verás todas las cosas que tiene aquí. Una máscara. Coño, la que tiene, ya una máscara. No, vale, no. La va que tiene aquí, ¿oíste? Hombre, ya queda con una máscara al niño, una máscara buena. Sí, sí. ¿Qué dices? ¿Victoria de caridad? Hombre, por favor. ¿Estás? Yo esté bona, la... Que no, hombre, que no. Gusto, ya está. Que no, hombre, tranquilo. Para... Ya está yo no te traje de hecho está mal correcto no, que somos unos artistas no sé pero todo mentira no pero pero, ya, no te no mentira. ¡Sí! no no no no no no no no no no no no ¡Yo, no no no Uno, no no no no ¡Ay, a este golpe es super lo ¿Qué, ¿Qué yo? ¿Y tú qué haces ahí? Ya, ya, pero ¿qué haces ahí? José, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa a ti? Yo, tío, que vengo del Lorda, si el Lorda, está metido para adentro, dentro de la casa. Eso, yo vengo asustado, vengo corriendo desde allí. Ahorita, ¿esto qué coño es? ¿Qué cantó ¿Qué hace? ¿Qué hace dormir? y yo que tampoco he tardado tanto, paro? Que yo te quiero despertar. Y yo, José, despierta, despierta, y yo. ¿Qué estás, José? Que no ha tardado tanto, coño, despierta, chiquillo, ¿qué hace ahí? Oh, ¿Qué hace? yo te? ¿Qué pasa? ¿Qué todo dormido? Yo no durmió no me lava y si yo no está viendo. Chavito. ¿Sabes, el sueño que he tenido? Un tío Carbo detrás mía. ¿Qué dice? ¡Ay! Dios, ¡Otro con sombrero! ¡Una araña! ¿Oíste? Te se habían secuestrado. Sí, ¡Te lo juro, esto. ¿oí Oíto, ¡Qué miedo! ¡Me cago en todo, oíste! ¡Uy, ¡Vaya tela, tío! Miedo. Si sí, tú supieras. Hablan de la cripta. ¡Ven, otra vez! Rallyon, Camera and Action Yo qué? qué a la casa de Lola ¡Yo Lola! <risa> <¿Sí? risa> Ese es el. Bien, a la otra. Ah. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Quiero <no te> <ríe> Bienvenidos. Entren sin temor y disfruten del miedo eterno. <ríe> ¿Tú qué hay ahí? <ríe> <ríe> ¿Quién <ríe> ya lo ves esto? <ríe> ¡Ya hay que ir a despedazos! ¡Me da <ríe> <para tose> susto! ¡Qué susto, ni susto! Bien, vale. ¿Quién es Mogi, tío? Ya. Vamos a la luz Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo ¿Cómo te llamas hijo? Jesús Anda, como mi hijo, mi hijo se llama Jesús también ¿Cómo te lo engancha ¿Ven a da un saludo? Os tenéis que suscribir Os tenéis que suscribir la no tan bonito! ¡Eso es <tose en el video>